Muy buenas, vamos a testear en un clima extremo unos nuevos productos que nos trajeron para probar en Albato. Hoy, aquí, con 33 grados y al rayo del sol, vamos a poner a prueba esta nueva gama de productos en un Fiat 500 extremadamente sucio y en un Fiat 500 limpio. Este producto no limpia, este producto es para higienizar. ¿Por qué? Porque antes de entrar en un vehículo lo tenemos que higienizar de virus, ácaros, bacterias en las zonas de máximo contacto. ¿Dónde se suele tocar? Pues en los tiradores de las puertas, tanto interiores como exteriores. En la zona interior no voy a pulverizar directamente porque hay un mecanismo y no me gustaría dañarlo. Por lo tanto pulverizo sobre la valleta y higienizamos el, el tirador. En este caso tiene una protección muy bonita el volante. Por cierto, acá dentro de este coche ahora mismo yo creo que hacen 50 grados. Me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Eh, esa es la idea, o sea, esa es la idea. Probar los productos en lugares de unas condiciones... Pésimas, vale. En este caso hay un tema importante que muchas veces nos dicen Bueno, pero el lavado de coche baratito y tal Baratito no, porque si te estás fijando primero lo hemos higienizado con una balleta Y ahora lo limpiamos con otra Eso se llama contaminación cruzada, tanto para el cliente como para el planeta Es súper interesante que para cada coche que se, hace, que se hace se utilizan unas balletas Y para cada producto que se echa también se utiliza una balleta en concreto en este caso es la del limpiador de interiores. Este limpiador de interiores promete ser fantástico, no lleva ningún tipo de silicona, así que lleva una espumita, fíjate cómo, cómo hace un poco de espuma, lo llegas a ver. Eso significa que está encapsulando la suciedad. Y lo más importante para nosotros es que el salpicadero. Mira que está caliente esto, eh. El salpicadero no cambie su aspecto original, no me gusta ni no queremos jamás que el salpicadero quede brilloso, aceitoso, por lo tanto jamás aceptamos ni siquiera para pruebas productos, primero, que no sean ecológicos y segundo, importante, que no contengan ningún tipo de silicona o derivados de, de, de petróleo o alguna cosa así que le deja un brillo, un brillo que al final es artificial, el coche no, no, no viene con un brillo grasoso, aceitoso. Este coche viene de fábrica. Entonces, el producto tiene que limpiar y recuperar siempre y mantener el olor, el tacto, el color original del salpicadero y de todas las partes interiores que hagamos. De momento esto, ¿qué te voy a decir? Huele muy bien, huele a limpio. Y limpia de lujo. Aquí, acá encontramos, mira? Casi que está sucio y pegajoso, se ve, que se, ha, se ve que se ha caído café o té o algo y está pegajoso y luego con, las, con el polvo y la suciedad y las migas habituales, vamos a ver si el producto es capaz de limpiar esta parte, vamos a dejarlo actuar dos segunditos y ahora. Y que son escenarios reales dentro de los centros, dentro sí. de la los Probablemente. lavado, Probablemente primero le hubiera pasado un aspirador, pero prefiero no pasarlo. ¿Para qué? Pues para usarlo en condiciones extremas. Imagínate si lo quitas así. Imagínate si. Exacto. Pues que le. Hoy me no ha quedado nada pegajoso aquí, ¿eh? Será, pero... No, no, no. no, no. ¿Te notas, se nota el Solamente por apariencia general de, del momento en que lo no has hecho. Me gusta? importa mucho y no estoy usando guantes. Te voy a dar una segunda pasada. No estoy usando guantes eh, porque quiero tocar con los dedos, quiero sentir el tacto exacto del material del coche y cómo queda. Porque no solo es el acabado, sino el tacto, ¿sabes? Bueno. Sí, sí, sí, ha quedado suave, ha quedado genial Ok, todo el... con la parte interior ¿eh? Lo pegajoso se puede, me gusta Entonces, Me gusta, eh va. Volvamos me gusta. a, afuera. a ver, ¿Qué está pasando? No horas? me había dado cuenta Es increíble, no me había dado cuenta Ponete ahí y mira la postal que tenemos Espera, espera, te voy a limpiar la cámara Que está un poquito Quiero que mires esto Fiat 500 más viejo Fiat 500 más nuevo... Y un FIA 500 re viejo. Bueno, no es FIA, es SEA, como no es FIA también. Sea, No, SEA, Seat. Ah, no, es SEA. Es Seat. ¡Qué casualidad! Mira que llevamos acá grabando media hora, no me había dado cuenta. ¡Oh, my God! Vamos. Oh my God. Voy, a hacerle medio, voy a hacerle medio cristal para que lo veas. A ver. ¡Oh! Mira cómo arrastra la suciedad. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! No, que aún así también es Hola, un regalito. A ver, ¿y este coche? ¿Qué le pasa a este coche? Este es el. Este es el Fiat 500 eh, modo sport. Se parece.. Si lo grabas de lejos, el coche se parece mucho al Avatar. ¿Cuál te gusta más? El, que, aquel, el blanco que es más, es más clásico, El blanco es más clásico con mucho cromado. Sí. Y este es más deportivo con. La... Son diferentes. Tiene una combinación de negros y rojos. Son cucos, pero ¿Pucos? este se nota como más son masculino, más, más deportivo. Es más Okay. esto de higienizarlo todo el tiempo es una excelente idea ¿eh? lo que pasa que da, o sea, da pereza hacerlo cada vez y tal porque a medida que sube gente al coche con esto de que hemos vivido pues ahora uno es más consciente y cada vez que subís al coche cada vez que sube gente cada vez que vas a un sitio y vuelves y tocas el volante y toca la palanca y tocas pero claro, tampoco vas a estar todo el día desinfectando el coche no obstante, no, pues yo me lo pensaría ¿eh? sí. Yo me lo pensaría, da pereza, pero yo me lo pensaría. Bueno, ahora que lo hemos higienizado... Ay, voy a lim... claro voy se ha apagado limpiar. porque dice que hay mucho calor. Claro. Tenemos que parar, porque como bien les digo, estamos intentando probar los productos en situaciones extremas. Tan extremas que el, el móvil, que es un buen móvil, no, eh, ha petado del calor. O sea, hace tanto calor que lo hemos tenido que parar, no graba más, vamos a esperar que se enfríe, le hemos quitado la funda y a esperar un ratito ahora. Ahora se viene el desafío. Vamos a probar limpiar la carrocería. Esta está recontra, hiper, ultra, mega sucia. Y esta está limpia. No sé, para mí no está limpia, para mí también está sucia. No sé se ven los detalles. Pero al lado de aquel está limpio. y No es un coche que diga, oh, qué sucio que está. ¿Sabes? Vamos a ver cómo funcionan uno y en otro. Como hace tanto calor, voy a enfriar un poco la carrocería con agua. Pero solo un poquito, para bajarle para bajarle un par de graditos la temperatura. Solo, mire, fíjate cuánta agua utilicé, pero nada, 10 mililitros. Y ahora sí que le voy a aplicar la cera de limpieza. La cera, esta cera está muy buena porque fíjate que al aplicarla, la segunda vez que tiro en el mismo sitio, la misma cera ya empieza a repeler. Esto, esto es bastante interesante. ¿Qué, va, ¿Qué es lo que hace esta cera? Pues lo mismo, encapsula suciedad, y ahora con valleta de microfibra la recogemos desde el corte de la carrocería hacia abajo. ¿Ves por qué te digo que el coche no estaba limpio? Vamos a ver qué tal se comporta este nuevo producto. A ver si pasa el desafío al vato de ID que buscamos siempre lo mejor la para exigencia. el cliente. Lo mejor para el cliente. Dijo el dueño de. En Michelin, el fundador de Michelin dijo, si es bueno para el cliente, es bueno para la compañía. Por lo tanto, no estatimamos en precios ni en nada. Buscamos lo mejor para el cliente. Lo estamos limpiando con la chapa caliente. Que esto es lo menos aconsejable del planeta. Por lo tanto, si funciona bien así, vamos a probar en el coche sucio. El champucera que no solo también ayuda a bajarle la temperatura, sino que encapsula la suciedad para evitar cualquier tipo de, de arañazos en el vehículo. Esto es súper amigable con el medio ambiente. Fíjate que en cualquier sitio que vas a lavar el coche te gastas 300, 400, 1000 litros de agua. Fíjate cómo lo recoge esto. Es brutal, ¿eh? Recoge bien, ¿eh? Recoge muy bien la suciedad. Sí, sí, sí, hasta ahí llego mano. Sucio su eh? Ha recogido la suciedad bastante bien eh? Vamos a Vamos a <muchas> utilizar, lógicamente, La parte de la balleta Vamos a ponerle nuevamente producto, lo vamos a encerar Y vamos a levantar un poco de brillo posteriormente Con la parte C Aplicamos la cera Ya que es Shiny Wax Made in Italy, esto viene directamente desde Italia ¿Y Italiano Coche italiano, producto, producto italiano. italiano Este coche es de alquiler y ha pasado por, no sé, 200.000 túneles de lavado y se le ¿Pero qué tan cómodo es el, el antes y el Mira, después? Mira, No es de... edición, ¿eh? No es de edición, es en, Y en el otro, nada En vivo y en directo ¿Vale? Esto estaba como pegado, ¿sabes? Y en la todo suciedad. momento, lo que hablamos de él, es verdad que nos ha expoliado y el experimento hace que también sea más sedoso a toda la carrocería y todo el esplomado. Y aún así, tú lo estás notando sin guantes, Hernán, un cambio en textura, sí. ¿verdad? Vamos al último, el último, se acabó. El último, y, el, y creo que el más difícil, ¿eh? Los cristales. Mira cómo vamos están. Bueno, ¿cómo está? Vamos a ver, está muy Está susto. difícil, ¿eh? Está muy, muy sucio. No, no tenía pulverizador de agua que utilizamos uno de Haircut. Bueno, vamos directamente, nuevamente, cambio de balleta para cada coche. Hay una, dos, tres, cuatro, hasta cinco balletas diferentes para cada coche. Y cuando se acaba el coche esas balletas, van a limpieza. Y para el nuevo coche son todas balletas limpias y cada una... No el productos nuevos? Y cada una para... Uy, mira Qué que lindas puntas, ya si se me gustan. Ya empezamos bien. Me gusta. Me gusta y bastante. Me gusta bastante el... A simple vista como... Mira como me arrastra la porquería acá. Solito, eh. El producto ya empieza a actuar. Me gusta porque... Mmm, qué bien huele. Sí. ¿A que sí? Muy mm. bien huele, sí. Qué bien huele un poco Inter un trago bueno los productos son ecológicos me acuerdo me acuerdo un día un, un proveedor italiano que, que decía hora, los, los productos son ecológicos si tú quieres yo abro aquí y, y me tomo un chupito me tomo un chupito de cada producto para que tú veas que ya va no, a parar tranquilo no, no hace falta que Porque te es bebas. importante que no haga daño a la piel de, de, de la trabajadores. vamos a ver cuidamos al coche cuidamos a las personas cuidamos el negocio no tengo que hacer, creo no que tengo que hacer mucho más ¿eh? a ver, está sucio por dentro y está caliente caliente. Caliente caliente. ¿Cómo lo ves? Conclusión final, ¿pasan o no pasan la prueba de Albato? Pues sí, han pasado la prueba, me ha gustado muchísimo. Debo reconocer que el que más me ha gustado es el limpiacristal. Un olor, una textura, una suavidad. Aunque también eh, el producto que higieniza pues me genera mucha seguridad tenerlo tan a mano. Y la cera de exteriores ha dejado un tacto muy suave. Así que puedo decir que me han convencido todos, porque el de interiores también ha sido una espumita que encapsulaba la suciedad que se mete entre esa rugosidad del salpicadero. Ha pasado la prueba, uno me gusta más que otro, pero que al final todos me han gustado mucho. Probablemente veremos dentro de poco estos productos en Albato. Gracias por todo, hasta la próxima, Chao.